Hola, bienvenidos a mi canal. En este video tendremos la oportunidad de aprender cómo tener dos cuentas de WhatsApp en un mismo celular. Un requerimiento para poder tener las dos cuentas de WhatsApp es que nuestro dispositivo pueda manipular dos tarjetas SIM card. Eh, lo que quiere decir es que va a tener dos números diferentes. Bueno, la aplicación que vamos a utilizar se llama Multiple Accounts lo que nos va a permitir tener múltiples cuentas una vez instalada la vamos a abrir. Y le damos en explorar. Aquí nos pregunta qué tipo de cuenta deseamos tener múltiple. Y vamos a añadir otra que es la de WhatsApp. Le doy a añadir y le damos en habilitar. Bueno aquí ya tenemos las cuentas múltiples. Eh, le haremos respectivamente en la que usted quiera. Yo le voy a dar en WhatsApp. Y me va a pedir registrarme y crear la cuenta. Eh, le voy a dar en aceptar y continuar le voy a ingresar el número le damos en siguiente Le damos en OK y esperamos a que nos llegue el mensaje. Listo ya nos ha llegado, eh, le damos en conceder permiso, añadir cuenta y ingresaremos a la cuenta de Google. Aceptamos y aceptamos. Bueno, si la cuenta ya estaba creada anteriormente eh, y tienen una copia de seguridad, pueden darle en restaurar. En mi caso, yo le voy a dar en omitir porque no tengo copias de seguridad. Bueno, como ven, ya tenemos las dos cuentas de WhatsApp. Aquí está la mía personal. Y para ingresar a la que acabamos de crear, tendríamos que ingresar primero a la aplicación, Múltiple Cons, y darle en WhatsApp. Ya eso es todo, es el mismo procedimiento para Facebook, Instagram o cualquier otra aplicación que ustedes quieran, por decirlo así, clonar. Bueno, aquí tendríamos la zona secreta en la que entraríamos, le haríamos en Free Trial y trinio Ya nos pediría una clave y en mi caso pondré 1, 2, 3, 4 me pide que la introduzca de nuevo y un correo de recuperación le doy comenzar y le doy en añadir una aplicación vamos a añadir messenger y ya se han añadido nos devolvemos y ya tengo messenger ya para ingresar a este messenger tendría que darle otra vez en zona secreta e ingresar la contraseña listo chicos esto ha sido todo por hoy espero les guste mucho les sirva y no olviden apoyarme con un suscribirse. Gracias.